saber lo que nosotros llamamos hechos y que se pueden, y son propiedades en realidad y se pueden aplicar a la manipulación algebraica. Ustedes ven acá la definición de los tres hechos que vamos a ver. El hecho 1, el hecho 2 y el hecho 3. Esta placa tiene intención, o sea, la puse con la intención de que ustedes la vuelvan para recordar, pero vamos a ir uno por uno. Entonces, estas es cosas que a ustedes ahora en este momento les parece muy complicado se les va a hacer más sencillo entonces acá tenemos lo mismo que teníamos acá ¿sí? siempre vamos a tener lo mismo si acá tenía esto acá tengo lo mismo acá está bueno esto qué quiere decir, decir acá yo tengo por ejemplo eh, 7 es igual a 5 más 2 esto muy sencillo de ver, 7 es igual a 5 más 2. Resulta que este lado de la ecuación, siempre que hay una igualdad, hay una ecuación. Este lado de la ecuación puede ser un número, puede ser una combinación de números o puede ser combinación de números y letras. Las letras pueden ser variables o parámetros, ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, cada uno de los miembros de la ecuación puede ser un, un número o una expresión directamente. Entonces, yo parto de que 7 es igual a 5 más 12, parto de una igualdad. Yo no voy a modificar la igualdad si le sumo de un lado y del otro una misma cantidad. En este caso, yo quisiera que acá me quedara solamente el 5. Entonces tengo que sumar miembro a miembro la cantidad de menos 2, o sea, el C o sea que C es menos 2 en este caso. Entonces yo pongo acá menos 2 más 7 menos 2. Entonces sumé menos 2 en los dos lados. Y ustedes me van a decir, pero por acá sumo por izquierda y por acá sumo por derecha. En este caso no es relevante porque yo estoy suponiendo, siempre que no digo nada en toda la materia va a ser así, que A, B y C son todos reales. ¿Sí? Y entonces eh, yo sé que entre los reales y la suma que se cumple la conmutatividad. Y eso es lo que yo apliqué acá. Entonces de este lado, esto quiere decir implica, eso quiere decir desde, desde acá arriba se deduce lo que vamos a poner acá abajo. Entonces menos 2 más 7 es 5 y 5 más 2 menos 2, el 2 se cancela con este 2 y me queda 5 es igual a 5 y ustedes dicen, bueno, pero acá no hay, no hay ningún misterio bien, eh, ya vamos a ver un poquito más yo quería llamar la atención sobre este elemento ¿sí? eh, eso se llama implica Dice que, se deduce de esto de arriba lo que está abajo y, acá, y esto es doble acá. Acá hay uno así y uno así. ¿Sí? Entonces, de acá para acá se deduce que si esto es igual, si a es igual a B, se deduce que A más C es igual a B más C. Y si A más C es igual a B más C, también se deduce que A es igual a B. Este es un camino de ida y, y de vuelta. Esos dos corresponden a este, a este simbolito que se. Significa implicación doble. ¿sí? Esto es básicamente es que decir, A igual a B es lo mismo que A más C es igual a B más C. Bien, hasta ahora eh, la aplicación que nosotros le dimos no tiene ningún sentido. Pero ya va a tener sentido en esta próxima. Yo tengo la ecuación X más 2 es igual a 7. X más 2 es igual a 7 entonces lo que puedo hacer para resolver para resolver para la variable X que es la única que hay entonces lo que puedo hacer es aplicar el hecho 1 ¿qué significa aplicar el hecho 1? y hacer que se eliminen todas las cosas que le acompañan a la variable X en este caso ¿Sí? en este caso yo puedo sumar miembro a miembro ¿Qué cosa? Y un menos 2 Un menos 2 para que quede solita la X Entonces, al sumar Miembro, miembro, miembro Menos 2, me queda X Más 2, menos 2 Igual a 7 menos 2 Entonces, ahora aplico la cancelación Y digo que 2 menos 2 es 0 Y X más 0 es X entonces esto es x y 7 menos 2 hago la cuenta y esto es 5 entonces la solución es 5 no pongo a x igual a 5 porque ya sé que la única variable de esta ecuación es x usamos hemos usado eh, el hecho 1 para resolver para la variable x que es la única en este caso bueno vamos a resolver para dos variables, entonces yo pongo x más y es igual a 7 ¿Sí? entonces cuántas variables hay ahora, y bueno, está la variable x y está la variable y entonces eh, hay que especificar cuánto vale x y cuánto vale y en este caso yo tengo dos posibilidades, resolver para y o resolver para X, es decir, poner Y en función de X o poner X en función de Y ¿Sí? y la solución va a tener la forma siempre de un par ordenados donde el orden siempre va a ser X y va a ser Y, ¿Sí? entonces en el primer caso, en el caso 1, acá yo quiero resolver para Y, mi segunda variable está en función de la primera variable. Entonces la primera variable, que, es, que va a ser la variable independiente, digamos, la voy a tomar acá como si fuese que no es variable, y la voy a eliminar, y me voy a quedar con cuánto vale Y. Entonces, para hacer eso, tengo que sumar miembro a miembro, ¿qué cosa? Para que me quede solo Y, tengo que sumar menos X. Lo estoy tratando como si no fuera variable. Entonces, menos X más X, menos X, más X más Y, es igual a menos X más 7, o 7 menos X, lo mismo. Y esto es lo mismo, o sea, implica que Y es igual a 7 menos X. O sea, x es igual a x y y es igual a 7 menos x. Entonces lo resolví para y. Lo resolví para y. Lo dejé explícito como y en función de x. En este otro caso... Yo quiero dejar explícito x en función de y. Entonces, si yo, si yo quiero x en función de y, eh, esta va a ser mi variable y esta no va a ser variable. ¿sí? Esta no va a ser variable. Entonces tengo que eliminar esa y. Entonces sumo miembro a miembro menos y. Entonces, X más Y menos Y es igual a 7 menos Y. Y entonces esto me queda, implica que X es igual a 7 menos Y. Entonces la solución en este caso va a ser, la solución en este caso va a ser otra vez XY. X vale ahora 7 menos y Y, y vale Y. Esta solución es exactamente igual que esta, solo que se escribe de diferentes maneras. Eh, no lo voy a probar ahora, porque no corresponde en este momento. Lo vamos a probar más adelante. ¿sí? Pero básicamente esto quiere decir que esta es la misma solución para, para esta ecuación. que esta. Sin embargo, la que nosotros vamos a usar siempre... todos los casos en este curso es esta forma de la ecuación donde las últimas variables están en función de las primeras variables ¿sí? siempre las últimas las últimas variables se ponen en función de las primeras quiere decir que la variable independiente es X y las que dependen son las últimas bien, esto es aplicación para resolver para una variable o para otra variable eh, habíamos hablado de que hay variables, hay letras que son variables y hay letras que, son, que no son variables, que son parámetros por ejemplo, si yo pusiera ax más y es igual a 7 este a está bien, uno podría tomarlo como variable pero generalmente se toma como una variable algo fija Sí, que puede valer 7, que puede valer 1, que puede valer 8, eh, pero que no es una variable. Las variables en general, nosotros vamos a hacer x, y, z, u, v, t, ¿sí? Y también en, en, en, otras, en otras materias van a tratar de, de que sean estas las variables. Hay veces que, por ejemplo, en física va a ser el tiempo, la velocidad, el espacio, ¿sí? Y en, en física, por ejemplo, un parámetro como A va a ser el, el número g. ¿sí? El número g que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿sí? Ese sentido tiene el parámetro. Vamos a ver para qué se usa la H2. La H2, fíjense, que yo podría tener acá que 7 es igual a 5 menos 2. ¿sí? Entonces, si yo quiero... Eh, si yo quiero aplicar la, la H2 yo tendría que multiplicar acá por por 2 2 por 7, entonces tengo que multiplicar acá por 2 otra vez A, B, C son todos reales pertenecen al conjunto de los reales pero los reales con el producto también tienen la propiedad de conmutatividad. y por eso yo me tomé el atrevimiento de poner acá por izquierda, y acá multiplicar por derecha, ¿Sí? yo quiero que ustedes tengan conciencia de eso ¿Está? bueno acá vamos a poner como consecuencia de esto esto va a ser 14 y esto va a ser 10 menos 4 porque hice la distribución y ahí estoy diciendo que es una probabilidad porque 10 es igual a 10 menos 4 es 6, yo estoy diciendo que 14 es igual a 6 pero acuérdense de que yo partí de acá ya de una falacia ¿Sí? yo puse que 7 es igual a 5 menos 2 tenía que haber puesto que 7 es igual a 5 más 2 ¿Sí? entonces al hacer esto ahí voy a obtener 4 y voy a obtener entonces 14 igual a 14 bueno eso es un chispoteo mío pero eso no me sirve de nada Sirve cuando yo tengo una variable por ahí, entonces voy a poner acá 2x menos 4 es igual a 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la variable? Ahí tengo una sola, entonces x, tengo que resolver para x. Entonces, digo, x tiene que estar solita, dijeron el valor de x. Acá me molesta el menos 4, que el menos 4 es. Este, una constante en este caso, entonces por H1 voy a tratar de eliminarlo ¿y cómo voy a eliminar sumo 4 entonces me queda 2X, no voy a hacer todos los pasos, 2X me queda es igual a 10 porque sumé miembro a miembro 4 y 4 y ahora voy a aplicar H2, ¿por qué tengo que aplicar H2? Porque acá tengo 2X y yo quiero X Entonces multiplico miembro a miembro Por el recíproco de 2 Que es un medio ¿Para qué? Para poder simplificar Un medio con 2 Se cancela por la ley cancelativa del producto Y me queda X es igual a 10 por 1 medio Y 10 por 1 medio lo cancelo y me queda 5 Entonces X es igual a 5 entonces, he resuelto, eh, en este caso, para esa variable X. Bueno, acá hay una particularidad, que C no puede ser igual a 0. C no puede ser igual a 0. Y no, porque si yo pongo 7 es igual a 2, cuando hago 0 por 7, yo le pongo 0 por, por 2, y me queda que... Me queda que 0 es igual a 0, pero 7 no era igual a 2, o sea, yo parto de algo que es distinto y termino con algo que es igual, es decir, no me interesa ese caso, no lo voy a usar bueno, entonces voy a resolver voy a aplicar lo mismo pero para resolver un caso eh, 2x más 3y o menos 3y es igual a 10 ¿Sí? otra vez, acá ya hay dos variables, x y y yo puedo resolver para x o resolver para y nosotros vamos a, si, si, si queremos hacerlo de la forma que esta cátedra está acostumbrada entonces vamos a elegir que vamos a poner y en función de x entonces qué quiere decir, que a x la vamos a tomar como que no es variable. En realidad es la variable independiente, sí. Pero la vamos a tomar como que no es variable y vamos a dejar, vamos a calcular para y. Entonces vamos a resolver para una variable, en este caso la y. Entonces, para eliminar 2x de acá, con el hecho 1, sumo miembro a miembro, ¿qué cosa? menos 2x y ahí si sumo menos 2x se cancela, me queda 3y es igual a, para, el, para aplicar bien el hecho 1, es 10 menos 2x ¿sí? y ahora, como está 3y y yo quiero y, aplico el hecho 2 el hecho 2 se multiplico miembro a miembro por un tercio bueno, y me queda y, es acá no de esto. Eh, me queda y es igual a un tercio. Y ahora tengo que poner entre paréntesis esto. 10 menos 2x. Y esto es igual a 10 menos 2x. Todo sobre 3. Entonces la solución en este caso va a ser igual a x. 10 menos 2x sobre 3. ¿De dónde saco este 10 menos 2x sobre 3? Y es el valor de y que calculé, porque yo resolví esta ecuación para la variable y. Entonces voy y lo coloco acá. Entonces, en este conjunto hay una sola variable, la variable independiente, que es x. Que puede valer cualquier cosa acá. Yo puedo poner 0 es igual a 10, eh, perdón, 0 10 tercios es un punto de, de la solución de esta ecuación. Pero puedo haber puesto también a ver 3. Si yo pongo el valor a x3, 10 menos 6 es 3, dividido 3 es 1. ¿Sí? El punto 3, 1. El punto 3, 1 se puede calcular, se puede verificar así, 3 y 1. ¿Sí? Y esta, este es el plano donde están las dos variables x y este es el punto 3.1 sí. entonces hemos usado el hecho 1 y el hecho 2 para resolver una ecuación para una variable en realidad y esta ecuación estas ecuaciones que yo le estoy dando son ecuaciones lineales porque todas las variables las variables están están solitas, x y elevado a la 1. ¿Sí? No hay raíz de x, no hay logaritmo de x, o no de nx, no hay, no existe, seno de x, no, no, nada de eso, solamente la variable solita, elevado a la 1. A ¿Sí? Entonces la ecuación es una ecuación. concepto de ecuación lineal vamos a hacer un ejercicio tipo hay que resolver 3x más 2 más 2y es igual a 1 el primer paso que se pide hay que resolver para x estoy diciendo que voy a resolver no de la forma estándar que X en función de Y La forma estándar debería ser Y en función de X sí, Esta es la que hicimos Ahí está. Dos, El segundo paso Pregunto ¿Qué variable hay que considerar como constante? la respuesta es que si a mí me piden si a mí me piden que resuelva para x cuál va a ser la variable que que tengo que considerar constante y bueno lo voy a poner lo voy a, lo voy a eh, ustedes lo van a resolver ahí paso 3 esto es lo que ustedes tienen que hacer siempre sí, qué variable es básicamente la misma pregunta ¿Qué variable qué variable va a depender de la otra y bueno ustedes contestarán esta pregunta el paso 4 es elimino aplicando los hechos 1 y 2 elimino aplicando los hechos 1 y 2 bueno, estas son las cosas que ustedes aprendieron en estas dos placas anteriores y 5 tengo que expresar la solución en este caso Habrían dos formas de expresar la solución, pero a mí me pide que resuelva para x. O sea que la solución acá debería tener la forma de una variable y la otra en función de esa variable. Yo no sé si esa variable está acá o está acá. ¿sí? La, la variable. la variable libre ¿Sí? acá me va a salir seguramente distinto a lo que yo siempre estoy pidiendo que es de esta forma entonces vamos a la última placa y eh, acá directamente voy a decir para qué sirve esto es decir yo estoy diciendo que si que a es igual a a por c dividido c obviamente que c no puede ser cero ¿no? esto no lo escribí porque directamente al, al estar dividido eh, no, no tiene sentido la división por cero entonces no, no tendría que haber, no tendría que haber puesto esa restricción porque digamos ya va de suyo que no se puede bien pero cómo esto cómo se aplica entonces vamos a hacer un ejemplo tengamos que encontrar eh, la ecuación canónica de una recta 2x más 3y es igual a 6. ¿Sí? Y la forma canónica, la forma canónica, esto es la ecuación de una recta. La forma canónica es poner x dividido algo, más, no menos, y dividido otra cosa es igual a 1. ¿Está? Entonces yo me fijo en este modelo que se llama ecuación general me fijo en este modelo y veo que no es igualito a este entonces, para que sea igualito voy a pasar a que esto a que esto sea 1 yo podría restar 5, pero acá tendría que restar 5 también entonces, lo que voy a hacer es dividir por 6 o sea, multiplicar multiplicar por un sexto pero si multiplico por un sexto, acá también tengo acá también tengo que multiplicar por un sexto sí. esto sería el hecho 2 entonces esto se transforma en 1 y esto se transforma en 2x sobre 6 más 3y sobre 6 está parecido a esto pero no, no es lo mismo porque acá no tiene que haber nada acá tiene que haber un 1 y acá tiene que haber un 1 en realidad ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Y bueno, en este caso, yo digo, divido el numerador por 2 y el denominador por 2. Esto equivale a multiplicar y dividir por un número. Entonces, divido el numerador por 2, me queda X. Y divido el numerador, el denominador por 2, y me queda 3. Más, divido el numerador por 3, me queda Y y divido el denominador por 3 y me queda 2 y esto es igual a 1 y esto ya tiene la forma que yo quería y bueno, me van a decir ¿y para qué sirve eso, profe? Acá, acá x y acá y y voy a querer el grafo de esta ecuación o sea, el grafo de la ecuación 2x más, 3 más 3y es igual a 6, en este caso yo voy 1, 2, 3, lo que me dice, lo que me dice esto, voy y pongo acá un punto, y lo que me dice esto, voy acá y pongo otro punto, y acá trazo, voy a trazar una línea grosera, Gráfica o el grafo de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, uno hace una manipulación acá y se encuentra con esta forma, que es la forma canónica. ¿Sí? Y entonces puede hacer el gráfico muy rápidamente. Vamos a ver otro caso en donde tengamos 2x menos 3y es igual a 5. Entonces, de vuelta, divido por 5 y tengo 1, y tengo 2x sobre 5, menos 3y sobre 5, ¿sí? Entonces, esto es el H2, mmm, multiplicación por un quinto, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es el H3, en cada caso dividir por 2, en este caso, x es igual, x dividido 5 medios ¿por qué? porque dividir por 2 acá en el numerador y acá en el denominador menos, eh, perdón, acabo de hacer lo mismo le va a quedar y dividido 5 tercios y me fijo si está en la forma canónica, no, porque acá está un más y acá está un menos entonces, lo que tengo que hacer acá es multiplicar por menos por 1 el numerador y el denominador. Sí. Entonces, la ecuación se verá de esta manera: 5 medios, o sea, 2,5 más o menos, 5 medios es 2,5. Sería 3, acá es 2,5 ese sería 5 medio y menos 5 tercios 1, 2 eh, menos 5 tercios 1 por 3, 3 al menos al, vamos a ponerlo desde el de, signo, lo vamos a dejar, nos quedan 2, 6 y sobra 2 de vuelta entonces 1,666 1,666 es bueno, el número por acá entonces la recta va a ser esto poner así y después lo voy a después lo voy a manipular para que quede exactamente donde viene. bien esta sería la ecuación sería la ecuación el grafo de esa ecuación ¿Está? y esta está en la forma canónica y esta está en la forma general bueno entonces ya sabemos eh, cómo trabajar en estos casos después el hecho H1, H2, H3 también lo vamos a usar para eh, manipular eh, formas cuadráticas es decir, ecuaciones donde hay 2X al cuadrado más Y al cuadrado es más eh, X más 2Y es igual a 3, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eh, esta parte es la parte lineal y esta parte es la parte cuadrática. Y siempre eh, X va a estar elevado a la primera o a la segunda. Y va a estar elevado a la primera o la segunda, Z va a estar elevado a la primera o la segunda. Bueno, esto es, es todo. Muchas gracias.